¡Hola a todos! Hoy os traigo un entrenamiento junto a mi perrita. Por pues eso, con mi mascota es el único que tengo para realizar entrenamientos de recuperación de manera mucho más amena y divertida. Acción número uno. al correr con nuestro perro le damos a nuestro animal que al que tanto necesita, y que seguramente por motivos laborales, por de la falta de tiempo libre, no le damos día a día. Razón número dos, correr con nuestro perro durante más fuerte y menos vulnerable ante Razón número 3. la razón número 3 es que correr con nuestra mascota estrecha el vínculo afectivo entre el dueño y la mascota. Razón número 4. correr con nuestra mascota es una forma ideal y muy divertida de realizar aquellos entrenamientos, estilo un entrenamiento de recuperación, que son entrenamientos que no gustan normalmente a los porque nos exigen ir a velocidades muy inferiores a las que nos gustaría. Razón número 5. Es una excusa perfecta y divertida de inocerte en el mundo del running. Ahora voy a compartir con vosotros una serie de consejos para que podáis disfrutar al máximo del running con vuestra mascota. Consejo número 1. Corre a un ritmo adecuado y aumentando progresivamente la distancia que podrá correr vuestro partido. Consejo número 2. Antinés y todo a vuestro perro. Al igual que nosotros, los perros se han de derrotar mientras estén en una actividad deportiva. Por lo tanto, os recomiendo que cogáis una ruta en la calle Fuentes y podéis darle agua cada 2-3 kilómetros a vuestro perro. Consejo número 3. Haced que vuestro perro corra con un arnés, Eso lo permitirá que el de movimientos y hará que la mascota vaya más cómoda. Consejo número 4. Os recomiendo que os hagáis con una correa de este estilo, como la que llevo yo puesta, son correas relativamente económicas que se atan a la cintura y que nos permite evitar pirones innecesarios que nos pueda dar nuestra mascota así como una mayor libertad de movimientos os dejo el enlace a esta correa en los comentarios bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y cualquier duda o comentario no dudéis en dejarlo en la parte de comentarios de Youtube muchas gracias, ¡Aguar!